¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes Bueno, hoy les voy a salir de dudas de un tutorial muy importante para ustedes Es cómo verificar nuestra cuenta de Google Ads Para poder recibir nuestros pagos de YouTube En este caso, yo les voy a mostrar esta pantalla Donde yo hace unos meses estaba sinceramente decepcionado Donde decía que su bloque de anuncios ya no están mostrando por motivo de que no se verificó su dirección de PIN. Gente, un dato muy importante acá. Nosotros hay que tener paciencia. Todo llega a su tiempo. Entonces, acá en la parte de abajo, no sé si pueden ver ustedes, esta ventanita donde dice verifique su dirección de facturación. No sé si lo logran ver. En la parte derecha, tenemos tres puntitos, gente. Esos tres puntitos es para ayuda. Ya, entonces... No vamos a tocar nada de esos tres puntitos. Y les voy a explicar en cuanto. En lo que es acá donde dice. Verifique su dirección. Gente en este caso donde dice. Verifique su dirección de facturación. Pues Google AdSense. Te da cuatro intentos. Es decir. Si tú no le ingresaste a los cuatro intentos. Pues va a dejar de mostrarse anuncios. En tu contenido que subes a YouTube. ¿no? Entonces les explico. Cuáles son los cuatro intentos. Acá donde se le enviamos un pin de 19 de marzo de 19 de marzo de 2019 puede demorar entre 2 a 4 semanas para que le ingrese el PIN que le enviamos para su verificar de su dirección gente puede demorar de 2 a 4 semanas ejemplo en la parte de abajo donde dice verificar ahí al costadito nada más sale unas letritas que sale volver a enviar PIN pero en este caso como ya nos ha enviado esas letritas no están visibles ¿no? entonces cuando ustedes hagan el primer intento y no les ha llegado y ya se han pasado dos a cuatro semanas van a ir por el segundo intento que es lo darán entonces del lado de verificar como les digo hay unas letritas de color que donde dice volver a enviar pin, unas letras de color azul lo van a dar ahí, serían dos intentos gente esperamos dos a cuatro semanas más no nos vuelve a llegar mientras tanto esa opción donde dice volver a enviar pin no va a estar visible como les digo no se va a mostrar o si sí se va a mostrar pero no va a poder seleccionar Pasa dos a cuatro semanas, gente, esa opción se habilitará para que vuelvan a enviar el tercer intento. Igual, gente, si no les llegó, pues mala suerte. Seguimos con el cuarto intento, gente. Ya en el cuarto intento, ya cuando quizás, pues, tú, como tú puedes ver en la parte de arriba, en esta parte de acá donde dice sus bloques no están disponibles, sus bloques de anuncios no están mostrando anuncios porque no se ha verificado su dirección y obviamente tu canal ya había dejado de monetizar hacemos acá en este punto como les digo, hay que siempre enviar los cuatro intentos gente después de dos a cuatro semanas cuando la opción de abajo donde diga volver, volver a enviar pin esté disponible entonces una vez que hayamos hecho los cuatro veces hayamos enviado el pin y no nos ha llegado vamos a hacer una cosa para solucionarlo en este caso, vamos a ir acá a los tres puntitos, no sé si lo logran estos tres puntitos y ahí vamos a dar clip gente y ahí te saldrá una opción a dos opciones ayuda y otra opción no sé no recuerdo el nombre pero tú le vas a dar clic en ayuda entonces gente ahora te va a redirigir a un link gente entonces yo voy a cerrar ya esta pestaña me voy a dirigir a google Chrome, nos redirigirá a este link yo le voy a dejar también si es que ustedes quieren este link lo voy a dejar en la descripción de, del video para que ustedes puedan acceder más rápido ya no es necesario buscar esa opción sino Abrir nuevamente el link y que les lleve esto, gente. Si no les lleva a este formulario, no, no tengan cólera, esperen, tengan paciencia, gente. Esto se va a solucionar. ¿Qué pasó conmigo? Que cuando yo abrí ese link, pues obviamente les voy a mostrar cuál es el link que yo he abierto. A ver, cerramos esto, bueno, les voy a mostrar cuál fue el link que yo abría que me redirigía cuando yo ponía ayuda ¿ya? a ver gente bueno cuando ustedes pues como le estaba repitiendo le vayan ayuda les va a llevar a esta pestaña donde dice número de identificación de pin personal gente acá hay unos datos muy importantes que tenemos que hacer cuando ustedes den clic en ayuda les va a llevar a esta opción a esta parte es decir no acá vamos a ver detalladamente como podemos hacerlo correcto, es decir, sin equivocaciones. Dice compruebe que haya conseguido más de 10 USD o en el equivalente a la moneda local para ver sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que ustedes pueden tener más de 100 dólares para que puedan cobrar, ¿no? Y entonces, si consigue si consigue esos, si coincide ese, esos 100 dólares, pues van a seguir estos pasos. Inicie sesión en su cuenta de Asens. acceda a la página principal, busque el valor de etiqueta saldo. Ahí podrán a poder. Esta es una una por ejemplo una pista para que tú puedas ver tu saldo no entonces gente si ustedes lo dan que tienen pues de repente tienen más como en mi caso que ustedes pudieron ver tenía más le van a dar que sí entonces vamos a marcar que sí entonces sí tenemos no más de 100 ahora en la parte de abajo hay otra pregunta que dice ¿ha recibido su PIN? gente ustedes sean sinceros si lo han recibido o no han recibido si lo han recibido lo pondrán que sí y si no lo han recibido lo pondrán que no en este caso yo no he recibido PIN por eso he llegado hasta acá hasta este video Seguimos con la tercera pregunta, gente. Acá en esta pregunta dice, ha solicitado ya cuatro pin de sustitución. Como le estaba repitiendo un principio, tienen que solicitar sí o sí esos cuatro veces el pin. Y pues obviamente si ustedes han solicitado, lo van a dar, que si sí, ¿no? Nosotros en este caso sí hemos solicitado. Listo, gente. Ahora en la parte de abajo, más abajo, les abrirá un párrafo que dice, a partir de la fecha que se haya generado el primer pin, dispone de cuatro meses para entonces. Bueno eso no vamos a leer Vamos a dar esta opción Vamos a dar clic acá Nos dice póngase en contacto con nosotros Gente esto es muy importante Ahí es donde te va a llevar a ese link Que yo anteriormente lo tenía abierto no Ahora gente una vez estando acá Pues ya es Todo fácil para ustedes no Todo fácil Van a verificar más rápido Y ya no van a estar tristes gente. Acá dice número de identificación de PIN no, Acá nos vamos más claro a poner En contacto con Google ya Gente Tengan en cuenta que no podemos verificar su PIN manualmente hasta que no transcurran 30 días desde que el momento que se le envió el cuarto PIN. Ojo gente, este es un dato muy importante. Si usted envía por última vez el cuarto PIN y que haya pasado 30 días o más, en este caso de mí pasó algo de 30 días y, y, y, y mitad de mes, yo normalmente esperaba, gente. Entonces una vez que ya pues haya pasado este tiempo, ustedes recién pueden acceder a, este, a llenar este formulario porque si no no van a poder como le estaba diciendo gente como llenamos el formulario en este caso vamos a ver acá en el formulario te pide un nombre vas a poner tu nombre por ejemplo a ver, vamos a poner un nombre a ver, vamos a poner nuestro nombre gente entonces listo pero con sus apellidos completos no lo van a poner así como lo estoy poniendo yo en este caso es válido para perú acá vas a poner dirección de correo electrónico gente vamos a poner una dirección de correo electrónico por ejemplo ojo esta dirección de correo electrónico tiene que ser de su cuenta de as o de su canal de youtube porque lo tengan activo gente acá pues nos va a pedir el ID de editor. ¿Cómo conseguimos el ID de editor, gente? Vamos a ver cómo podemos conseguirlo. En este caso, vamos a ir a nuestra cuenta de Google AdSense. Iremos ahí. Nos vamos entonces a Google AdSense. A ver, pues vamos. Página principal de AdSense. Bueno, una vez estando acá, pues, gente, lo vamos a dar donde dice cuenta. gente no vaya a confundir el ID que sale arriba con el de acá, en este caso vamos a copiar este ID, lo tenemos acá y nos vamos a ir, lo vamos a pegar acá donde dice ID de editor, ¿no? entonces gente una vez que estamos acá ya hemos llenado tres pasos importantísimos y acá viene lo más importante, en este caso acá dice eligen un archivo juntos. puede ser una foto o un escaneo de PDF gente, acá lo van a dar en elegir archivos Obviamente va a subir acá su foto de su DNI por ambos lados. Yo en este caso, por ejemplo, voy a subir acá el de acá. Y bueno, el de acá. Dos archivos. Pongamos que el primero es la foto de frontal de mi DNI. Y el otro es la foto de, de, del otro lado, ¿no? Y eso sería todo, gente. Una vez que ustedes lo den y enviar. Obviamente ya se ha verificado. Al instante, no demora mucho. Te va a llevar un correo, gente. Te va a llegar un correo, por ejemplo como este correo que me llegó a mí acá. Vamos a esperar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No se me muestra. Aquí, gente. Acá lo tenemos. ¿Es el correo que te llegará? Pues no obviamente con eso sería todo y solamente después tienes que configurar la información fiscal de Estados Unidos que te piden nada más estaré haciendo otro video espero que les haya gustado gente entonces ya con eso estaría verificado el PIN eso es en cuanto al PIN pero también después si es que tú no has configurado tu información fiscal tendrías que solucionarlo en un corto plazo para que tus pagos ingresen nuevamente bueno gente eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en el próximo video